Principal del pueblo de la ciudad de Puerto Saavedra. Esta es calle 18 de septiembre, era la calle principal y la población, la última casa de familia, llegaba hacia el interior. Ahí ven todavía los restos de la antigua vivienda. ¿Ya? Eso es lo que ha ido quedando del marimoto del se 60. ¿Qué es lo interesante en este lugar? Los restos que aún ven ahí corresponden al muelle largo o el muelle público de Puerto Saavedra. Cuando Neruda habla, a los que han leído Neruda, han escuchado Neruda, en la mayor parte tiene casi, casi la obligación, o tenemos la obligación, eh, el gusto y la obligación, eh, abandonado como los muelles en el alba, en la hora de partir, abandonado. Abandonado como los muelles en el alba. Este era el muelle donde se entraba al pueblo. Aquí se llega al pueblo. Habían tres muelles: el muelle largo, que es el muelle público, el que están, los restos se ven ahí. Entonces, eso corresponden al periodo en que Nerúa efectivamente bajaba. En la tarde voy a mostrar unas fotografías de ellos. Y había un muelle corto, que estaba un poquito más allá, era una península que entraba, que le llamaba, que hacía las, las ramadas, hacía las carreras de caballo en esa península, eso desapareció en la foto. Y el tercer muelle estaba a la entrada de Puerto Saavedra, donde estaba la familia Tobal. Esos eran los tres muelles. Nerúa, en las cartas de Albertina Zócar, le relaciona esos tres muelles. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el contexto, aquí es la historia. Eh, Aquí Neruda habla del encuentro del mar, el primer mar que lo ve aquí, pero lo ve después de bajarse el vapor. Vuelvo a reiterar, ¿por qué importante Caragüe? Punta de Riela, usted llegado hasta Caragüe, de Caragüe por acá se viajaba en vapores, estos vapores con ruedas de aspas, ¿m? y atracaban aquí. El muelle era largo porque el canal del río está al interior, si ustedes ven la mancha oscura, cuando baja la marea queda seco ahí, o casi seco, ahí en medio. Entonces el muelle llegaba un poco más allá y se venía la gente, se bajaba en Mollelaco y llegaba al pueblo. El pueblo es... Eh, como esta la calle principal, 18 de septiembre, aquí estaba la familia. La casa de don Augusto Winter, estaba en la esquina donde vivía el poeta Lorenzo Ayepán, que estaba por acá recién. Aquí, sí. ahí, ahí, ahí, ahí, ahí estaba la casa, ahí justo estaba la casa eh, donde vivía Augusto Winter. Y ahí estaba la Biblioteca Pública de Puerto Saavedra. La, el, el tránsito que hacía Neruda era bajarse el vapor. Donde estaba la familia Pacheco al fondo, allá. La familia Pacheco en ese periodo vivía en la ciudad de Puerto Saavedra. Ir para la costa ya era un largo viaje. Entonces, aquí, cuando vean o vuelvan a releer, por ejemplo, mi primer mar, y menciona a la familia Marieta, a los Fagaldes, a los Parodi, están en los libros de Neruda, nombre y apellido. Era el viaje, toda esa familia vivía en aquí. La familia Parodi tenía casa en el agua, allá afuera, donde está el agua, ahí estaba la casa de la familia Parodi. Eh, el tema de estos apellidos es que este pueblo, Puerto Savera, estaba destinado a ser el puerto de la Araucanía. Entonces llegaban muchos emigrantes que llegan a radicarse al lugar y ustedes podían encontrar, y eso está en el registro civil, familias italianas, francesas, alemanes, sirios la diversidad cultural en el pueblo era inmensa ¿Mm? pero además como yo les comenté al comienzo en el viaje la población acá, el 70% de una población mapuche y una parte importante de los migrantes llegan a vivir a solamente este espacio ¿Mm? y por eso esa relación que aparece con, con Neruda por, el, por lo tanto la, la calle 18 de septiembre es vital para entender el tránsito de Neruda joven en este lugar en la tarde vamos a ver los datos que conocer a ese espacio lo que tenemos al fondo es la desembocadura del río Imperial, donde se junta el río Imperial, que venía a nuestra derecha, y de ahí está el mar. Neruda dice que cuando conoció el mar lo vio por primera vez entre Cuilque, que es el cerro que se ve allí en la punta, está allí, y el Maule, que es un cerro que está un poquito más atrás. El mar, la desembocadura en el periodo anterior al año 60, estaba ahí. Esta desembocadura, esta que está aquí, cuando vino el telemoto de del año 60, la desembocadura quedó frente a la montaña, como 7 kilómetros al norte. Y de ahí, pues, el 60 hasta acá, se va desplazando a su origen allá. ¿Está bien? Sí. Ya, ese es un tema. Hugo, perdón, aquí estamos frente al río. Esta es la desembocadura del río Imperial. La desembocadura del río Imperial es esta. Y allá está. Y se ha ido desplazando. Allá sí. Ah, no le haces. Ahora. Cuando estaba allá, la orilla del cerro, estaba más protegida y por ahí entraban los barcos y vapores Nerúa habla de barcos La geografía poética de Nerúa está nutrida de barcos Estaban por ese sector el sector del río la de Somoquero, el Río Imperial Recuerda a ustedes que el, el canal de Panamá se abrió el año creo que es el 14, 14 de agosto del año 1915 está correcto, por ahí, ¿no? 14 de agosto de 1915 se inaugura el canal de Panamá ¿Qué importancia tiene eso? Que el tránsito de los grandes barcos deja de existir por toda Latinoamérica, por Sudamérica Ya no transitan por acá ah, no, no, no. Todos los grandes naufragios ocurren anterior a ese periodo Entonces Neruda habla de naufragios, habla de barcos En la integralidad de su obra material, los museos, los archivos, tienen que ver con naufragios Y en esta costa hubo muchos naufragios, y grandes naufragios, históricos En el, el Daniel, que es un barco claro, 15 kilómetros al sur de acá, que se llama Paucho, ¿sí? Paró sea, también un barco y... que se llama el Flamster. Eso paran en 1894, el otro 1852. Y el último fue en 1905, uno grande se llamaba Menantic. Todos estos barcos nutrían, nutrían a la ciudad, pueblo, al pueblo de Puerto Saber y a la costa de distintos productos. Ustedes pueden encontrar en la familia antigua todavía. Eh, losa alemana o losa inglesa muebles que vienen del periodo y que vienen de, esa, de ese entorno mi, ab mi abuelo contaba que su papá hacía los chicharrones chicharrones, la, cortar el cuello del chancho hacía los chicharrones encima de una mesa que tenía los cuatro enchapadas, mesa inglesa con enchape que tenía los cuatro viajes de, de Colón hechos en enchapas encima de una mesa Ahí hacía chicharrones la mesa era funcional, no importaba lo que hubiese sobre ella entonces la relación de Neruda con el mar, y con, con, con esa historia del mar, está muy instalada aquí. Él venía de niño, y hay una constante en eso, una constante, no es un dato que vino una vez, o un verano, no hay una constante, lo vamos a ver más tarde. ¿Mm? Entonces, este es el periodo, el espacio donde Neruda bajó del barco. Yo no entiendo todavía, por qué no revitalizamos este muelle largo, que era el, el punto de, de donde llegaba no solamente UA, sino la, la familia salía y, y entraba a este pueblo, a este espacio. Es una ciudad, como les decía, fundada no en un fuerte militar, la mayor parte de las ciudades de la, ciudad la región son fundadas sobre fuertes militares. Esta ciudad se fundó a partir de una eh, misión capuchina, que estaba en el Alto arriba, misión capuchina y después se va paralelamente ya a los primeros informes de, de este tema, de 1869, de Francisco y algo más, que no estudióse la hidrografía de Chile, habla de la pequeña población que se ha ido formando en torno al río. Por eso se llamaba Misiones. Eh, por eso se llamaba Misiones, porque Misiones. estaba asociada a la misión. Ah, Ahí crece. Claro. ¿Mm? Esto es Puerto Saavedra. A este lugar, estamos hablando de lugar de ir hasta Caragüe. en vapor, en vapor, demoraba cuatro horas el viaje de Caragua hasta Puerto Saavedra. Lo que hacemos es media hora, cuatro horas de viaje, crece ese, en ese por eso las tragedias que también tienen que posteriormente estos vapores con, con la muerte de muchas personas que tienen que ver con esos tránsitos de la vida en realidad. Ahora, la geografía era absolutamente distinta. Aquí estaba poblado todo hacia ahí, poblado Aquí están las casas de familia. Y esta era la que fueron a entrar, aquí está la casa principal, aquí están los negocios, aquí había en este sector. En este sector una, una, una, una pensión que se llamaba El Sol, la pensión El Sol. Había un teatro que estaba un poco más allá eso es la historia de Puerto Santander. Entonces aquí había teatro, había espacios para la literatura. Por eso mismo vuelvo a insistir, ¿Mm? la biblioteca, la biblioteca pública estaba ahí. Sí. Vuelvo a insistir porque eso es importante, la obra negra. Por, por, por, por lo tanto, cuando baja Puerto Santander, lo primero que se encuentra es en la biblioteca pública creada por un cuidado que era un poeta, Augusto V. al lado del cementerio, la sí, he atrás estaba, arriba. y cuando empieza a desarrollarse aquí es el pueblito se llama Bajo Imperial, porque la ciudad eh, ah, gran, la alta imperial diríamos era la allá, ciudad de Caragüe, donde allá. pasaba o la fundada por los españoles y después Cornelio, se llama Savera por homenaje al Cornelio. Al, al, Cornelio. al coronel Cornelio. para que viene de Argentina Cornelio. el mismo Cornelio. periodo de ocupación Cornelio. de los territorios allá es el señor Aquí Cornelio Savera Cornelio Savera, Cornelio Savera. Cornelio Savera. Claro. Entonces, también, sí. eh, entonces, pasa a ser un homenaje, comilla, no, el concepto, no, el nombre este a la ciudad, a, a Cornelio Saavedra, a la, al militar. Eso es. ¿no? Esa es la razón. Hoy día ya no es que, hoy día ya no hay ni puerto Saavedra la comuna es Saavedra ¿no? sí. Es un puerto fluvial de todas maneras, sigue siendo de esa manera. Entonces, este era un puerto fluvial, un puerto fluvial. Entraban vapores debajo. Calado, sí. ¿Sí? Saludo, le, un Antiguamente, esa parte de la desembocadura de, de, de Cuatro Ríos, que y que sí. estaba allá, el, el nombre original era Conun Chai Chai Coleufu. un Chai Chai Coleufu es el sonido natural y romántico del agua. Está dentro del el, el poema que yo escribí en Casa de América de Cuba. Fui premiado en Casa de América de Cuba, 93-94. Entonces, antiguamente, antes de llegar a Cornelio sabe y otras personas, se llamaba Konun Tsai Chay Coleufu, y ese es el nombre, encontramos el código y también encontramos ahí lo que podríamos llamar hoy día, eh, además del código, clave. Entonces, al encontrar ese código clave, tenemos hoy día alcalde de origen mapuche, lo que nunca habíamos tenido antes, a partir del año 2000, como una profecía de la manera mapuche. Cuando recuperamos el nombre de verdad, porque para nosotros con de verdad tuve que eliminar a cuatro loncos. Entonces cuando yo voy al extranjero a veces digo, vivo allá en un puerto, pero ¿cómo se llama? Bueno, por historia, claro. podría llamarse no, Saavedra, no. <risa> pero <risa> para mí es con un Chay Leo fue un desembocador de Cuatro Ríos. ¿Y ¿Qué significa? Desembocar a de Cuatro Ríos porque es de el sonido natural y romántico del agua, porque yo soy poeta. Entonces piepa, eso pues. lo ha traído eh, para nosotros, hace poco decía Don Hugo, de que nosotros somos aquí como un 70, 80% de eh, mapuches, de origen mapuche y por naturaleza, por, por origen, por naturaleza, teníamos que tener ese nombre en la memoria y también tener hoy día literatura, no solo aquí de Chile, sino que a través de un poco más de 20 naciones y, y tres continentes, ya hay nombres de Conuncia y con Leufo, eh, gracias a mi persona, pero yo te, hasta ahora tengo, voy a tener los 100 años y eh, sigo caminando y quiero seguir caminando. Y la lucha fue justamente por eso, para tener una autoridad, un poder local, que hasta hoy día contamos con el alcalde de origen mapuche. Y eso es una gran verdad, donde ustedes pueden de nuevo ver esto. Eh, yo no le llamo <risa> la buena imperial, sino que es como el, el tesoro, eh, como la sangre de, de, de Kiepe, Kautín y Solchul y Moncúl, igual que visitantes de ustedes están con nosotros. Y siempre va a estar eso. Ya ahora en adelante, gracias por escucharte, perdón no, no, no, por favor, eso es lo que dice por eso es verdad Cuando habla, él está hablando de varios ríos que se reúnen antes de llegar acá el Munkul, que es un río que está un poco más arriba que está tiene, que tiene otra fuente el Cuyán que está hablando del, del Quipe, el Cholchol, del Huichahue que es lo que en el fondo cierra, se cierra acá eso es absolutamente así y lo que él señala efectivamente ¿Mm? continuamos entonces